Señor, existe una casa del terror ¿no? y yes. así como usted lo oye existe ah, una casa ah, de terror ah, y que exige un permiso médico para usted poder participar y le ofrecen 20 mil dólares a quien supere la prueba entrando a esa casa del terror. Ah. ¿Dónde es eso para yo ir? Bueno, aquí lo voy a leer la nota. Dice la casa del miedo más aterradora de Estados Unidos ofrece un nuevo tour más extremo todavía que las anteriores, que lleva el poco eh, tranquilizador nombre del de desolación, perdón, eh, Dios. desolación. El reto que propone la mansión de McCain es un no, no, ¿Cómo hago la mansión de qué? McCain. McCain. Es tan terrorífico que para poder someterse a la participación tiene que firmar un documento de 40 páginas, eh, demostrar que está en plena capacidad de físicas y mentales e inventar una palabra clave para poner fin al ahorro si no son capaces de soportarlo. En este nuevo juego mental todo es muy difícil. Eh, con todo este martes, Ruiz McCain, el hombre que está detrás de este divertido o escalofriante sitio, entrevistado por el canal Fox 8. La mansión de McCain, ubicada en Summerton, de Tennessee, ofrece la posibilidad de vivir en la con una primera persona un secuestro distinto a tipos de tortura y también con miedo. A pesar de que los propietarios prometen un premio de 20 mil dólares a cualquiera que supere las 10 horas de prueba, ni una sola persona ha conseguido llevarse el dinero. No hay dominicanos mm. cerca por ahí. Porque eso no, iba me, a decir no yo. Me mudo. Por eso vente de dólares y Flaco y yo, nos mudamos ahí, tranquilo como ellos quieran. Recuerda tener esto, que, que aparte no solamente vivir en la casa, en la casa. Recuerda que tiene que... La Someterte a pruebas. Someter a como si fuera secuestro, distinción de tipo de tortura y cosas que te hacen... Eh, yo me doy pa' de miedo. traguito del whisky que más me gusta y voy. La necesidad, <risa> la necesidad de uno... Así, yo doy que me mochen los dedos. Si aquí yo vi un, un, un hombre con un ganso, yo me imagino eso. Un, okay. dominicano, un ganso. Tú no has visto un tipo en Dominican sí. Costal. Si hay dominicanos aquí que dominan ganso, <risa> yo me imagino. Pero ese es el mismo que anda en la calle. ¿no sí, es? ese es el mismo. Y él fue a Dominican Charlie. Sí, perdió, pero fue. Pero yo, imagínate. Entonces. Y bueno, no, no lo si usted quiere ganar esos 20 mil dólares y usted vive en Estados Unidos, vaya allá en Tennessee, en Summertown. Pero, ¿A dónde? En es? Summertown. Summertown, oh, qué bonito Entonces, eh, y, pero, participar, ¿y por qué no ganó? Eh, eh, no, que la haya ganado. ¿Eh? Nadie, todo el que ha participado no ha podido ganar. ¿De, ¿En Italia? estoy eh, no, ha hablando de Italia. De, de Ganso. De ganso, de, de ganso pero, hombre, no, que no, no va a ganar. Saludo y de todo, y ese, ese, hace, ese hace caquis también. <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> ¿Qué se hace qué? Cacis. Qué fino. <ríe> Acá Así que, que esa casa del terror, eh, para que usted vea que existe una casa de terror, y no solamente una casa de terror, sino te ofrecen, te regalan 20 mil dólares. Un dominicano lo supera eso. Nosotros well, vivimos ay, un terror ay, constante ay, ay, en ay, este yo país. So, yo, Visto yo gente que comen vidrio y no, pero hay mago de rabo y chivo. ¿Tú, ¿tú me te me acuerdas me me de uno me me me que maveria. pelaba coco? Es más, en los tiempos de Corporán eso lo superan. Sí, porque cuando de Corporán iba yo, a empezar con supero la boca. 20 mil dólares. Ay, ay, ay. ay Oye, ay, Neto ay, va ay, a superar ay, eso. Dale, creo. Neto Flow.